El CID, la verdad es que tiene varias, varios lineamientos, y, y el principal es poder ser un centro de innovación y transferencia tecnológica, tal como lo dice su nombre, en ayuda de, eh, de los mismos alumnos, o incorporar a los alumnos con la industria. Ya, ese es el principal foco que hoy día tiene y hoy día pues, tenemos diferentes ámbitos como por ejemplo, que es la robótica, ciberseguridad que hoy día está muy muy presente en toda esta industria en el día a día que nosotros vivimos sobre todo hoy día también con teletrabajo eh, desarrollo de videojuegos, 5G que también es una tecnología que hoy día está en Chile ya se están generando incluso eh, centros de 5G por ende el CIT tiene una labor educativa y en apoyo también a la comunidad. Mi rol es eh, líder del track de robótica. ¿ya? Yo tengo que ver con todo lo relacionado con lo eh, de robótica. O sea, por ejemplo, eh, incorporar nuevas tecnologías, eh, dar los lineamientos, generar quizás webinars, charlas, eh, para poder ir dando a conocer esta área a nuestros alumnos y a la comunidad en general que que nos quiera integrar y participar eh, dentro de lo que es el CIT. Es un tema la pandemia, obviamente, porque... Eh, como todos sabemos, no podemos asistir eh, muchas veces por las cuarentenas a, a las sedes, que son nuestros lugares de trabajo, donde el SIT tiene salas que están totalmente acondicionadas, eh, con equipamiento incluso de última tecnología. Pero sí nos hemos podido reinventar a través de distintos elementos. Por ejemplo, el año pasado, y ahora se nos viene próximamente, tenemos una competencia de robots, que son los famosos Kondo, son robots bípedos. Y ese robot bípedo nosotros los hemos podido desarrollar eh, de forma virtual, donde los alumnos eh, están en sus propias casas, no se han tenido ni siquiera que mover y se genera una competencia online.